Muy buenas tardes, Griseth, ¿cómo tardes, estamos? ¿cómo estás, Lincoln? ¿Qué, ¿Qué tal? Buenas ¿Tardes? tardes. Hola, hola. ¿Qué tal, Lincoln? Te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Ahora sí, te puedo escuchar también. Tenía dificultades en escucharte. Muy buenas tardes. Un gusto poder tenerte en sala esta tarde de hoy. Gracias, Lincoln. Y a ti también, Canés, esta nueva en esta nueva emisión. Sobre todo viendo ya la capacitación de la plataforma Moodle, que es la plataforma donde vamos a participar todos en la fase de réplica, ¿sí? Así es. Yo creo que estamos en una jornada muy importante donde no solamente nos capacitamos, sino también vamos respondiendo algunas preguntas que son necesarias eh, para la ejecución del plan de réplica. Yo sé que tenemos muchos participantes ahí ávidos de información y estamos atentos también al chat para poder conversar con ellos. Claro que sí, Lincoln, y te cuento que ya se han ido sumando algunos a la transmisión, algunos de nuestros profesores de innovación y profesores de innovación pedagógica se han ido uh, quizás allí ya familiarizándose con la plataforma, algunos algunos ya se han ido conectando porque ya están muy, muy, uh, muy ávidos a aprender, a aprender cómo funciona la plataforma porque seguramente, al igual que yo, tenemos la experiencia de ser estudiantes en una plataforma de Moodle, ¿sí? Así es, este Brice. Yo creo que de alguna forma todos hemos estado usando plataformas virtuales para capacitarnos. Hemos estado trabajando con el aula virtual de Moodle, pero desde el punto de participación de como estudiantes. Ahora en el plan de réplica tenemos ya una misión importante. Ya tenemos privilegios adicionales para poder ejecutar el plan de réplica y no solamente ello, sino hacer seguimiento ahora a los profesores de cada institución educativa en aquellas actividades que vayan a desarrollar. Excelente. Entonces, ¿te parece si para comenzar el día de hoy y ya ingresar a la plataforma de Moodle, valga la redundancia por allí, me permites compartir un momento mi pantalla porque quisiera, primero, recordar que debemos registrar nuestra asistencia también a esta capacitación. Recuerden que es importantísimo dejar evidencia de cada una de nuestras participaciones en este espacio de formación, ¿sí? Recuerde, cada actividad que nosotros estamos participando, en cada una de estas acciones, tenemos siempre un espacio para registrarlo y evidenciarlo. Pues ahora me voy a mi plataforma de Moodle y voy a ampliarla lo más que pueda, porque nos encontramos aquí, en el programa de formación, PF, gestión del aula virtual 2022. En esta plataforma, que es la que siempre hemos estado utilizando, la que termina con el 255, me voy a dirigir a la unidad número 4. Recuerden, ya estamos en la unidad número 4 y voy a buscar aquí el icono de capacitación en Moodle. El día de hoy ya no tenemos webinars, ya no hay talleres 5, 6, 7. Ahora estamos, perdón, ahora estamos. Ya con la capacitación de Moodle. Recuerde, estamos en este momento con la capacitación de Moodle y por ello voy a buscar este icono. Busco el icono Capacitación de Moodle y lo que voy a hacer es: bueno, aquí tengo la transmisión en vivo y voy aquí a seleccionar. Yo ya marqué mi asistencia, por lo tanto me dice: su elección, dos puntos, participé en el taller. Yo participé el miércoles pasado. Entonces, no, miércoles hoy día, ya registré mi asistencia un ratito, así que usted puede también registrar su asistencia. Selecciona, está participando el miércoles 20 de abril de 4 a 6 de la tarde para que ya diga así. Tiene que decirla ¿cómo sé que ya registré mi asistencia? Cuando tenga esta opción, su elección, dos puntitos, ya dice cuál ha sido mi respuesta. Si le salen algunos circulitos por elegir, entonces... Selección del circulito y de registrar. En este caso, yo ya registré mi asistencia. Y además de registrar mi asistencia, los invitamos a revisar el acceso al material del curso. ¿Dónde está ese enlace? ¿Dónde está el plan de réplica? ¿Dónde está el material que está utilizando Lincoln? Todos los, todos los talleres. OK. Todo se encuentra aquí, en esta carpeta. Pulsamos sobre las letras azules. Y aquí tenemos todo el material que vamos a necesitar. Tenemos aquí los contactos de los tutores. Aquí tenemos nuestros números de WhatsApp de Lincoln, de Berito y de mi persona, para que ustedes puedan comunicarse ante cualquier duda. Tenemos la guía del participante, que también está en el campus, y tenemos los oficios importantísimos que a ustedes les va a ayudar mucho. Tenemos el oficio que invita al programa gestión del aula virtual. Así que si su director o directora le pregunta, ¿y cuándo yo me entero cómo sé que este es un programa del Ministerio de Educación? Pues fácil, usted le enseña el oficio múltiple 04-2022 de DITE que se, que se emitió el día 8 de febrero. Usted le enseña, mira, aquí está el fondo aquí está el oficio que me enviaron para poder participar en este proceso. Y aquí está la fase de formación que ya estamos finalizando, finaliza el 24 de abril, es decir, este domingo ya finaliza en cuatro días y tenemos la fase de réplica, que comienza el lunes 25 de abril con la inducción y termina el 30 de junio. ¿Sí? Aquí está todo el detalle, aquí está explicado, acá están también un correo de consultas y la, de, la firma de nuestro director de innovación tecnológica en educación. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más está por aquí? También está el oficio para aquellos que están consultando sobre la distribución de las cuentas Aprendo en Casa. A mí todavía no me llegó a mi cuenta. Recuerden, son las cuentas de Google Workspace, son las cuentas de arroba Aprendo en Casa. Reviso el oficio múltiple porque aquí le dice paso a paso que debe de realizar para que su institución educativa, tanto estudiantes como docentes, ya tengan sus cuentas de Aprendo en Casa. Este es del 2021. ¿Qué más está por aquí? También por aquí está la resolución viceministerial 034 del 2022. La resolución que nos, que nos renombra como profesores de innovación pedagógica. ¿Sí? PIP. Y ahora... Están también aquí los anexos que nos que nos permiten identificar rápidamente cuáles son nuestras funciones. ¿Por qué usted va a capacitar a sus colegas? ¿Por qué usted participa en el curso en el programa gestión del aula virtual? Pues porque usted tiene estas funciones que desarrollar como parte de su labor como profesor de innovación pedagógica. Entonces, haciendo uso de la resolución viceministerial de este año, la 034 Haciendo uso del oficio 04 de este año, usted podrá presentar también su plan de réplica a su director diciéndole, mire, esta es la norma que me avala a mí cuáles son las acciones que estoy realizando dentro de este programa. Muy bien. Pero además tenemos las carpetas de la fase formativa donde usted encontrará una a una cuáles son esas unidades que hemos ido desarrollando. Unidad 1, están los talleres, Unidad 2, voy a regresar aquí a talleres y webinars. Unidad 2, aquí están los materiales. Tengo la unidad número 3. También aquí está todo lo que hemos trabajado sobre las experiencias de aprendizaje en Classroom. Y la unidad número 4, donde está el esquema de plan de réplica. Recuerde, clic derecho, descargar su plan de réplica. Descárguelo, trabájelo, pasito a pasito, porque es un elemento indispensable para que usted continúe. Recuerde, si usted continúa este proceso formativo, podrá tener una constancia como formador tutor por 230 horas. Aquí está el material de las consultas el plan de réplica y aquí están los anexos. Todo esto se encuentra en... Los materiales, fase formativa, unidad número 4. Materiales, fase formativa, unidad número 4. Así que revíselo. Y en la carpeta de fase de réplica, usted podrá encontrar todos los materiales que va a poder usar, claro, personalizándolos para esta fase de réplica. Están las invitaciones, están los anuncios, están los clips que vamos a compartir, las pautas y los PPTs. Recuerde, toda, este, toda esta carpeta usted la puede descargar. No pida no editarla, porque solo está disponible para que usted descargue. Si usted quiere editar, no se le va a otorgar el, el permiso. No lo solicite. Solamente descargue cada uno de los materiales. Además, por interno me dice Misberito que está el día de hoy en el chat, me dice, Brisita, recuérdales que además de todo este material, también tenemos un formulario de consultas. Hoy día hemos, no, hoy día no, hemos repartido ya por mensajitos cuáles son los formularios de consulta. Recuerde, vaya a su formulario de consulta. ¿Dónde está el formulario de consulta? Nosotros ya se los hemos compartido mediante el. ¿Dónde? Mediante la mensajería individual. Pero también lo tengo por acá. Vamos a mostrarles. Voy a mostrarles por aquí y se los voy a compartir de una vez también en el. Aquí está, nuestro formulario de consultas. También se los voy a compartir. Voy a compartirles el enlace. Aquí está. Copiar. Se los voy a compartir en la transmisión del día de hoy. Aquí está. Formulario de consultas. Ah, aquí está. Verito, ya me hizo el favor de colocarlo. Formulario de consultas. Aquí está. Ya tienen ustedes activado el formulario de consultas también. Recuerden, hagan sus consultas. Brice, ¿se apagó tu micro? Oh, perdóname, Berito. Ya, muchas gracias, Berito. Siempre atenta ahí en nuestro backstage. Muchas gracias. Y les enseñaba que aquí ustedes van a encontrar toda la información, sus consultas, la hemos respondido y usted va a ver aquí su respuesta a la consulta. También tiene acceso a este material para que usted pueda identificar cuál ha sido su consulta y ya la hemos ido resolviendo. Aquí, mis Berito, he ido resolviendo todas las consultas que se han ido presentando, ¿sí? Así que ya sabes, tiene la carpeta de material, tiene todo el formulario de consulta, pero también tiene aquí en el campus virtual todo el detalle de lo que vamos a estar trabajando. Recuerden, por allí me preguntaban, ¿cómo, cómo registro mi asistencia? Me voy a la unidad número 4, me voy a la unidad número 4 y voy al registro de asistencia en el icono capacitación de Moodle. Me voy a capacitación de Moodle y registro mi asistencia. Y ahora sí, ahora sí, yo creo que ya estamos listos y preparados. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Recuerden que Lincoln nos va a decir más ya, pero les voy adelantando. Recuerden que tenemos que realizar todas nuestras barritas en verde. Aquí Brisa le falta, Brisa le falta, pero yo sé que a muchos ya no. Todas las barritas en verde, la barrita de inducción, la barrita de unidad 1, unidad 2, unidad 3, y hasta el domingo a las 23:59, la barrita de la unidad número 4. Así que ya está, colega, complete todas las actividades de nuestro campus virtual. Linko, hola, hola, sí, cuéntame, ya hemos registrado nuestra asistencia el día de hoy. Cuéntame qué vamos a trabajar el día de hoy, por favor. Claro que sí, Brice. Muchas gracias por los alcances y es importante registrar siempre nuestra participación. Eh, hemos estado, no solamente ahora, hemos estado trabajando en muchos talleres, hemos estado trabajando en, eh, y participando de webinars también. Y algunos creo que no han registrado su participación. Recordemos siempre que tenemos que ir revisando aquellas actividades propias y registrando nuestra participación. Es muy importante. Así podemos lograr la cantidad de horas para obtener nuestra constancia. Hoy, briset trabajamos la capacitación en el aula virtual Moodle. Allí vamos a ver específicamente eh, cuáles son las funciones que vamos a desarrollar. Yo como tutor, por ejemplo, o como Daif, o como profesor de innovación pedagógica, como es, cómo hago el seguimiento a mis participantes, a los docentes de mi institución educativa y qué acciones son aquellas propias que eh, voy a ir desarrollando. Si permites, eh, briset eh, voy a iniciar compartiendo mi pantalla para que podamos ir viendo muchos de esos detalles. Claro que sí, Lincoln. Ya veo tu pantalla, ya veo el pasito a pasito de la fase de réplica. Muy bien, es importante recordar nuestro cronograma de la fase de réplica. Nuestra fase de réplica, recordemos que la ejecutamos y está dirigido a todos los docentes de nuestra institución educativa, de los niveles de primaria y secundaria. Pero allí muchos decían, este, y puedo invitar también a participar a mis docentes de inicial. Claro que sí, los pueden invitar y que participen también de ese proceso. Dentro de este cronograma, nosotros vemos algunos detalles. Por ejemplo, la semana del 25 al 30 de abril es vital porque esa semana vamos a hacer tres acciones o son tres actividades las que se están identificando. Una es la presentación, en este caso de la fase de réplica. Cada uno de ustedes en vuestra institución educativa seguramente va a ser una presentación. Algunos estaban diciendo y podemos hacerlo presencial. Por supuesto, eso depende de la autorización que tengan de la dirección de vuestra institución. Esa presentación la van a hacer seguramente en el transcurso de la semana. Sugerimos que se pueda hacer los primeros días de la próxima semana. Luego de esa presentación, ustedes van a poder invitar a vuestros docentes a que puedan matricularse. Es más, creo que algunos ya están por iniciar el proceso de invitar a sus docentes para que puedan matricularse. Hoy les vamos a mostrar cuáles serían esos pasos. Luego tenemos el proceso de inducción. Cuando uno de vuestros docentes ingresa aquí al aula virtual... La próxima semana, entre el lunes eh, y, y el domingo de la próxima semana, lo primero que tiene que hacer es participar de toda la fase de inducción. Es lo que tenemos programado en este caso para nuestra próxima sesión, es decir, para nuestra próxima semana, así es. Luego, el 2 de mayo, ya empieza la unidad. Bien, no voy a dar más detalles de las siguientes sesiones porque eh, la unidad 1, la unidad 2, están cronogramadas allí y tienen una fecha en la cual se van a ir activando. vamos a presentar y a proyectarnos todo lo que va a suceder la próxima semana. Y en ese sentido, permítame mostrar este cronograma. Del 25 al 30 de abril, entonces, es importante que recordemos e identifiquemos que nosotros, PIF, nosotros, CIF, presentamos nuestra, nuestro programa de réplica a nuestros docentes de la institución educativa. Luego, podemos cursar la invitación y todos nuestros docentes se van a ir matriculando Dentro del plan de réplica, dentro de la ejecución de la fase de réplica de nuestro programa. Muy bien, pero esa matrícula que se, van a, que se van a realizar o van a realizar cada uno, vamos a tener que nosotros validar. Por supuesto, ¿a qué me refiero con validar? Yo soy Daís, estoy invitando a 15 docentes de mi institución educativa del nivel primario que puedan automatricularse. ¿En qué consiste la validación? Yo voy a ver que los 15 docentes a quienes he invitado se puedan matricular. Puede ser que por allí alguno no se haya matriculado, o tenga algún inconveniente en el proceso, tendré que hacer seguimiento a esas acciones. A eso le llamamos validación de la automatriz. Vamos a ver cómo ustedes lo pueden hacer. Pero también puede, eh, podemos encontrar cuando yo estoy verificando y estoy validando quiénes se han matriculado, de repente aparece un profesor que yo no conozco, que por error tal vez ha ingresado a mi grupo. Puede suceder... Tal vez no se dé el caso, pero puede suceder que alguien se matriculó erróneamente y va a aparecer allí. Entonces, ustedes pueden proceder a reportar esa información para corregirla o para ver ese profesor a qué grupo o a qué otra institución pertenece. Luego de haber validado ese proceso de, de automatrícula que ha hecho cada uno de nuestros docentes, ¿no? veamos la parte de inducción. Cada docente deberá empezar a realizar aquellas actividades que son de inducción. Seguramente va a revisar el sílabo, va a revisar el cronograma, va a tener el formulario de actualización de datos, etc. Vamos a ver esos detalles. Pero esto va a ocurre del 25 al 30 de abril, es decir, la próxima semana. A partir del 2 de mayo ya viene la ejecución de la unidad 1, el webinar 1 y el taller 1. Y así, paulatinamente, las siguientes sesiones. Recordemos también que es importante eh, dentro de esta fase identificar todos aquellos participantes a quienes vamos a invitar. Permítame hacer el siguiente ajuste. Sabemos que nosotros estamos invitando a todos nuestros participantes de las instituciones educativas, sí, pero no solamente estamos invitando a nuestros docentes del nivel ya sea primaria, secundaria, sino también estamos invitando a nuestros docentes que participan de cada una de las acciones y, y de las acciones formativas. Alguien por allí decía, ¿y el profesor de educación física podría participar de la capacitación? Por supuesto que sí. No solamente el profesor de educación física, al profesor de arte de las diferentes áreas. Son profesores que están en ejercicio de función, ya sean nombrados o contratados. De todos los niveles. Nuestra prioridad, primaria y secundaria. Pero seguramente vamos a poder identificar y tener a nuestros docentes, ¿no? Eh, también de inicial, que vamos a ir invitándolos. Presten atención aquí para ver este procedimiento, para que ustedes participen de la fase de réplica. Seguramente muchos de ustedes ya conocen este procedimiento, este paso a paso, pero permítanme mostrárselos nuevamente. El primer paso que vamos a identificar es el que cada uno de ustedes primero debe completar mínimamente estos cuatro pasos, ¿no? Estos cuatro momentos. Haber completado nuestra evaluación de la unidad 1, nuestra evaluación de la unidad 2 y nuestra evaluación de la unidad 3. Muy bien, algunos de ustedes ya lo han hecho, perfecto. Y el siguiente momento es que ustedes registren los códigos modulares de los niveles en los cuales van a realizar la fase de réplica. Profesora, en mi institución educativa tengo primaria y secundaria, ¿deberé registrar los códigos modulares de primaria y de secundaria? Así es de aquellos niveles en los cuales ustedes van a participar de la fase de réplica junto con sus docentes. Profesor, yo tengo eh, solo el nivel secundaria, pero tengo dos turnos, tengo mañana y tarde. ¿Voy a poder registrar los códigos modulares del turno de la mañana y de la tarde? Así es. Ustedes registran los códigos modulares, en este caso, de vuestros niveles, ¿no? de los niveles con los cuales van a participar en la réplica. Este es el paso uno. Imaginemos, en este momento ustedes van a completar y van a registrar los códigos modulares. Perfecto, ya he completado estos cuatro momentos del paso 1. Muy bien, entonces ahora nos vamos al paso 2. ¿Qué nos dice el paso 2? Ustedes ya van a poder acceder al curso 48 horas después. Seguro va a ser menos de 48 horas. Pongámonos en el caso. Yo registro hoy día estos cuatro momentos. Muy bien. Y de acá 48 horas, es decir, pasado mañana, ya podría ingresar al aula virtual. Es más, 48 horas es el plazo máximo que nosotros tenemos para poder eh, otorgarles el acceso. Seguramente que el día de mañana, a esta hora, más o menos, ustedes ya podrían tener el acceso. Todos los que registren hoy, estos cuatro momentos. Muy bien, pero ¿dónde voy a acceder, profesor? ¿Cómo encuentro el aula virtual en el cual yo voy a participar? Es importante distinguir lo siguiente. Cuando ustedes accedan al la, a la aula virtual, lo van a hacer por macro región. Yo pertenezco a la macro región 1. No, yo soy de la 2, de la 3. Entonces, cada uno tiene un enlace distinto. Si yo pertenezco a la macro región 1, muy bien, deberé utilizar el enlace de la macro región 1. De la macro 2 o de la macro 3. ¿No? Esto tal vez lo vamos a hacer en algún momento. Y después, yo sé que ustedes van a ingresar automáticamente. Bien. Bien. Ya estoy dentro, en este caso, de la plataforma. Yo soy de la macroregión 2. Ingresé en este paso número 2 a la macroregión 2. Entonces, allí vamos al paso número 3. Una vez que estoy dentro del curso de réplica, de la fase de réplica, tengo que verificar algo muy importante. ¿Y qué es? Tengo que verificar si los grupos que he declarado en el paso 1, mi grupo de primaria y secundaria con sus códigos modulares, los puedo ver, el de primaria y el de secundaria, por supuesto, con sus códigos modulares. Eso quiere decir que ya tengo mi espacio listo para poder ejecutar la fase de réplica. Solamente es una verificación. Seguramente ya va a estar correcto. Pero, profesor, yo también había registrado inicial. Ah, entonces van a ver tres grupos. Ustedes van a poder ver la información de tres grupos. De inicial... Porque han registrado el código modular de inicial, de primaria, porque ha registrado el código modular de primaria y también de secundaria, porque seguramente ha registrado el código modular de secundaria. Como registraron tres códigos modulares, entonces en el paso tres, dentro de mi aula virtual, voy a verificar que tengo acceso y puedo ver los tres grupos. Perfecto, creo que ahí no hay mayor inconveniente. Lo importante y la recomendación es que ustedes registren correctamente el código modular de vuestra institución educativa. Bien, y luego pasa, ¿no es cierto? Nos vamos al momento y pasamos al momento del paso 4. ¿Y qué sucede aquí? Ya estamos aptos para poder invitar a nuestros docentes a que ellos puedan automatricularse. Como nosotros ya hemos validado nuestro acceso y ya hemos podido visualizar los códigos modulares, es decir, los grupos en los cuales participamos, ahora sí podemos hacer la invitación a nuestros maestros. De tal manera que nuestros maestros, nuestros docentes de primaria, secundaria, a quienes hayamos alcanzado la invitación, van a poder automatricularse. Muy bien. Hasta aquí es nuestro proceso. Ya estamos listos entonces para enviar la invitación a nuestros maestros y que ellos se puedan matricular. En un momento vamos a hacer el reconocimiento de cómo veo yo mis grupos, cómo veo este, y hago seguimiento a quienes están matriculando o no. Bien. Ahora, este paso cuatro es importante. Yo voy a invitar a mis profesores a que se puedan matricular. ¿Y cómo hago extensiva esa invitación? ¿Qué es lo que debe hacer mi profesor para poder automatricularse? Muy bien. Vamos entonces al siguiente momento. Este es el procedimiento para que puedan automatricularse nuestros docentes. Muy bien. El paso uno es ingresar al curso. Pero, ¿cómo van a ingresar al curso? Es muy sencillo. Lo único que pueden hacer a partir del día lunes 25 de abril es que puedan, en este caso, coordinar el curso. ¿Qué vamos a hacer en este sentido? Permítanme mostrarles. Vamos a ver lo siguiente. Este lunes 25 de abril ya mis docentes van a poder automatricularse. Seguramente lo van a poder hacer antes, pero nosotros estamos completando y estructurando esta, este modelo de acuerdo al cronograma. ¿Qué sucede entonces a los profesores de la macro región 1? Yo les voy a alcanzar el enlace y le voy a decir, profesor, docente, en este caso estimado Juan, ustedes, docente de secundaria, por favor, acuda a este enlace. Y allí está el enlace. Es un enlace diferente el que vamos a entregarles. Por ejemplo, en la macro región 1 les voy a entregar este enlace que termina en el número 4. Si es de la macro región 2, le voy a entregar el enlace que termina con el número 5. Y seguramente en la macro región 3 le voy a entregar este enlace que termina con el número 6. Voy a invitar a que mis profesores puedan utilizar esos enlaces para poder automatricularse. Como ustedes lo hicieron al principio de este programa, entonces vuestros docentes también van a usar un enlace. Recuerden, que el enlace es por macro región. Muy bien, una vez que complete este paso 1, voy a tener que acceder y revisar exclusivamente lo siguiente. El profesor Juan, que recibió, en este caso, el acceso para ingresar al curso de la macroregión 1, va a proceder a automatricularse. Pero al momento de ingresar al curso, le va a pedir, ¿cuál es tu clave de automatriculación? Ah, muy bien. Entonces, allí voy a ingresar el código modular. Si yo, maestro Juan, soy de primaria, voy a ingresar el código modular de primaria. Si soy de secundaria, ingresaré el código modular de secundaria. Entonces, miren, ¿cada uno de vuestros docentes se va a poder automatricular? Sí. ¿Qué necesitamos proporcionar nosotros como DAIF, como PIF? La dirección del aula virtual de la macro región 1, 2 o 3, la que le corresponda. Y, por supuesto, la clave de matriculación, que es el código modular que seguramente también vuestros docentes conocen. Si es de primaria, el docente usará el código modular de primaria. Si es de secundaria, es de secundaria. Si es de inicial, que algunos de ustedes lo están solicitando, también usará el código modular de inicial. Este es el paso dos, donde vuestros docentes ya se van a poder automatricular. Muy bien. Y una vez que se han matriculado nuestros docentes, vámonos al paso 3 Aquí es donde cada uno de vuestros docentes ya va a visualizar la unidad de inducción. Esto desde la próxima semana. Y en la unidad de inducción van a ver todos aquellos elementos, como por ejemplo el sílabo, la guía de participación, el cronograma, la actualización, por ejemplo, de sus datos personales, el compromiso de participación, un foro de presentación, ¿no? Todas aquellas acciones entonces que en, la, en las cuales ustedes también han participado. ¿Esto es muy importante? Sí. Entonces, vamos a ver Ahora, ¿cómo hacemos estas acciones de seguimiento dentro del aula virtual? Es importante determinar aquí algunos detalles. Bricep, yo sé que tenemos algunas preguntas eh, las cuales podemos estar absorbiendo antes de pasar a la siguiente parte. Si podemos revisar, por favor, o me acompañas en, ese momento, en este momento. Claro que sí, Lincoln. Hay algunas preguntas que han surgido de los colegas que también nos ha ido ayudando a responder nuestra querida Verita Mantilla. Una de las preguntas era de la profesora Cecibel Marisol Medina P. Medina, nos eh, pregunta, ¿los grupos aparecen automáticamente según su código enviado? Es decir, profesora, ¿usted ya registró, recuerda que es un requisito previo, que usted registre los códigos modulares de los niveles que usted atenderá? Por ejemplo, si yo soy de ahí, del nivel de secundaria, pues registro el código de secundaria. Ay, ¿sabes qué? Pero yo coordino con mi director porque en primaria no hay DAI y quiero también apoyarlos. Ah, ok. Entonces usted también puede registrar el código de primaria. No hay problema. Pero registre los códigos modulares de los niveles primaria, secundaria e inicial que usted atenderá. Solamente ellos se registra el código y efectivamente cuando le demos el nuevo enlace, cada macro tiene un enlace diferente al que estamos en el que estamos actualmente. Recuerden hace un momentito les compartía yo el enlace, nuestro enlace actualmente termina en 255. Recuerdan? Nosotros tenemos un enlace del campo virtual y termina en 255 vamos a tener otro enlace, es decir, otra dirección, otra casita, otra aula virtual para cada macro región cuando estemos trabajando réplica. Para ello, Lincoln ahí nos ha puesto macro 1, macro 2, macro 3 y macro, y macro 3. perdón. Macro 1 terminará en 2.94, macro 2 en 2.95 y macro 3 en 2.96. Pero no se preocupe les vamos a compartir, no se preocupen, no copien ese enlace porque se lo vamos a compartir, ¿sí? Con las indicaciones que ya estamos compartiendo también. ¿Cómo llegamos los pi los CIS, los líderes, en los que vamos a participar como docentes, como profesores, monitoreando en esas aulas? Pues basta con que nosotros ingresemos al enlace que nos va a compartir cada uno de nuestros tutores. Así que profesora Janel Udeña, no se preocupe. Usted no tiene que matricularse porque ahora usted es profesora en esa aula. Así como yo en el aula donde están ustedes, soy la profesora, soy la tutora, ustedes tendrán ese rol en las nuevas aulas. No se preocupe. Usted tiene un rol privilegiado ahora en esos espacios, ¿sí? Nos pregunta el profesor segundo. Lincoln, nuestro querido Lee, nos dijo que hoy miércoles algunos docentes ya podíamos ingresar al aula virtual como tutores. ¿Es así o no? Sí, efectivamente. El día lunes y las de la semana pasada les hemos ido comentando que hoy van a poder acceder a algunos ya a sus aulas. Pero también les recuerdo que el ingreso es paulatino. Todavía no les hemos compartido enlaces, todavía no les hemos compartido claro, no se preocupen. Vamos a hacerlo no, muy no días específicamente. Ya están, las aulas ya están construidas. Les cuento ya. Las aulas están construidas, tienen su dirección. Pero queremos que todo el proceso esté completo para que no haya ninguna, ningún inconsistente. Así que estamos ahí, terminando puntitos de detallitos pequeños, así como cuando compramos una casa o construimos nuestra casa, ¿sí? Vamos arreglándola poquito a poquito y queremos... Para recibir a un invitado, queremos que sea todo impecable. De igual manera, estamos afinando pequeñitos detalles, profesor Segundo. No se preocupen sus tutores, Lincoln, Berito y yo, les vamos a compartir a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, los enlaces correspondientes y los pasos que nos ha ido compartiendo Lincoln. No se preocupe, ¿sí? También me preguntaban sobre el plan de réplica. ¿Ya lo puedo ir presentando a mi director o directora? Sí, claro que sí. Vaya preguntando, vaya, pregun vaya preguntando usted ya a su director o directora, vaya acordando cómo vaya a desarrollar su plan de réplica. ¿Sí? Nos preguntaban por la asistencia. Recuerde, la asistencia la hemos visto al inicio, así que retroceda un poquitito el videito y puede verlo. Lincoln, creo que esas son las principales consultas porque el resto de consultas ya nuestra querida Berito lo ha ido respondiendo también. Excelente, Gisel, yo creo que sí. Y todos estamos ávidos de poder ya ingresar. Yo ya quiero ingresar a mi plataforma, quiero ver mis grupos, está en proceso. Pero permítanme mostrarles todos los avances que ya se tienen y seguramente en transcurso de las siguientes horas ya van a poder ingresar. Aquellos que ya registraron, por supuesto, sus códigos modulares. Gracias, Rizet. Vamos a continuar entonces con esta presentación. Muy bien. Nuestra capacitación de hoy, el propósito de trabajar nuestra capacitación dentro de la plataforma es... Conocer Moodle. Creo que ustedes ya conocen Moodle, han estado trabajando seguramente antes dentro de la plataforma, pero esta vez van a conocer la plataforma desde el rol de monitor. El rol de monitor, en este caso, es el de profesor sin permisos de edición. Es decir, ¿cuáles son los privilegios que van a tener ustedes dentro del aula virtual? Van a poder acceder a cada rincón del aula virtual van a poder ver toda la información que se procesa, los accesos de vuestros docentes, la participación de vuestros docentes, las comunicaciones y las conversaciones que puedan tener con vuestros docentes, por supuesto, ¿no? Y cómo van en sus avances, que es lo más importante. Pero lo que no van a poder este, realizar es modificar. Como allí ya están los materiales del curso, porque está el sílabo, están este, los foros, están los formularios de actualización de datos, ustedes no tienen permisos de modificarlo, pero sí de participar en todas aquellas acciones propias al monitoreo. Muy bien, entonces ustedes van a tener una función muy importante así, allí dentro de cada aula virtual, por supuesto que sí. Hoy vamos a ver rápidamente cómo accedo al campus virtual, cómo reconozco cuál es el campus virtual que me corresponde, muy bien. ¿Cuál es la interfaz que ustedes tienen? La interfaz ahora ha cambiado un poco. Yo sé que ustedes ingresan al aula virtual actualmente para la fase formativa y ven algunos elementos. Cuando ustedes ingresen ahora a su curso como monitores para la ejecución de la fase de réplica, la interfaz tiene algunos elementos nuevos que vamos a ir conociéndolos. Recordemos también que la estructura del curso va a ser la misma, la vamos a ver también aquí, y cómo realizamos aquellas acciones de administración del curso desde nuestro rol de monitor. Muy bien, ¿cómo generamos informes de, de la plataforma? Imaginemos, el director de mi institución educativa me está pidiendo un informe de cómo va la capacitación. Ah, muy bien, yo puedo acudir a la plataforma, en ingreso al curso y puedo descargar un informe del estado de avance. Entonces, ¿eso lo puedo hacer de forma muy rápida? Claro que sí. Muy bien, vamos a ver cómo obtenemos esos informes. Y finalmente puedo ver al detalle las personas que están participando o que están matriculadas de mi institución educativa. Si son profesores de secundaria, muy bien, voy a poder ver la lista allí de personas o de participantes de secundaria. Voy a saber quiénes se matricularon y cómo están sus avances, no esas labores de seguimiento. Entonces, nuestra plataforma virtual hoy en día va a trabajar con dos roles. El rol de monitor, que lo tienen ustedes, Profesores de innovación pedagógica y nuestros queridísimos CIS, y también van a estar allí seguramente participando todos vuestros docentes y algunos directivos, y ellos van a tener en este caso el rol de estudiantes, ¿no? Que van a ir participando. ¿Ustedes van a tener la posibilidad entonces de hacer un seguimiento completo a esto? Por supuesto que sí. Bien, recordarles lo siguiente: si yo soy de la macro región 1, tengo un enlace para el aula virtual. Uno, si estoy en la macro región 2, mi enlace es otro. Y si soy de la macro 3, son enlaces distintos. Pero van a ver que ni siquiera vamos a necesitar mucho recordar estos enlaces. Porque cuando ustedes ingresen al aula virtual de Perú Educa, van a poder ver los dos cursos. El curso de formación que están haciendo en este momento con nosotros, estamos en la unidad 4. Y luego el curso de réplica que empieza la próxima semana con la fase de matrícula. Entonces, ¿van a poder ver los dos cursos al mismo tiempo? Así es. Estos enlaces que nosotros estamos viendo aquí es para que nosotros proporcionemos este enlace a nuestros profesores porque ellos no van a saber dónde encontrar el curso. No lo van a buscar en Perú Educa. Nosotros les vamos a proporcionar este enlace. Yo, tutor de la macro región 1, Lincoln, voy a proporcionar este enlace que estoy viendo aquí a los profesores, ¿no?, de mi macro región o de mi institución educativa, que pertenezcan a la macro 1. Los de la macro región 2 usarán este enlace para que proporcionen a los docentes de su institución educativa. Lo propio, los de la macro región 3 usarán este enlace para alcanzarle a los profesores de la institución educativa que pertenezcan a la macro región 3. En la macro región 2 está Lincoln, en la macro región, este, perdón, 1 está Lincoln, en la macro región 2 está Brisset, que nos está acompañando ahora en la transmisión, y en la macro región 3, que nos acompaña también allí en Backstage, este Verónica Mantilla, no que está allí en el chat, ahí este, ya veo los mensajes que está dejando Verónica. Muchas gracias. Entonces, avanzamos. Cuando yo ingreso a la plataforma virtual, el acceso a la, al campus virtual de Perú Educa, Siempre me tengo que identificar con un correo electrónico. Tanto ustedes como vuestros profesores tienen que registrar allí su correo electrónico y por supuesto la contraseña. Una vez que han registrado correctamente su correo electrónico y su contraseña, en el caso de ustedes que son ya este, eh, docentes tutores, yo diría, porque ya están en, con ese rol, muchos van a ingresar al área personal. Y en el área personal de Perú Educa, miren lo que podemos identificar. En el punto número uno vamos a identificar nuestro nombre completo y seguramente vuestra fotografía. En el espacio número dos vamos a ver nuestra área personal. Si yo hago clic en el área personal de Perú Educa, seguramente ya voy a poder estar visualizando estos dos cursos. Y allí en la parte inferior vemos el curso que está en azul, por ejemplo, azul celeste. Es el programa de formación que están ejecutando en este momento, donde se están formando todos ustedes dentro de todas estas habilidades y características del programa. Pero el curso que pertenezca a vuestra macroregión, en este caso yo lo veo aquí en color gris, es el curso de gestión del aula virtual de la macroregión 3. Ok, ese es el curso de réplica. Ese es el curso donde yo voy a ingresar y tengo esos privilegios de monitor. Pero si estoy en el curso, en este caso del programa, que es este azul, allí solamente eh, tengo participación como estudiante. No tengo esos privilegios de hacer seguimiento. Mi participación es de estudiante. Ustedes van a seguir siendo estudiantes allí y van a tener que seguir completando vuestras actividades. No solamente terminamos este domingo, sino hay actividades que seguramente ustedes van a ir realizando. Van a tener una encuesta de satisfacción, van a tener que presentar los informes de avances del de curso de réplica. El curso en azul, entonces, ustedes lo van a seguir manteniendo durante todo este tiempo. Pero este curso en gris, en este caso, que está exclusivamente aquí, vemos la imagen para la macro región 3, es el curso donde van a participar ustedes como monitores y vuestros docentes de la institución educativa como sus estudiantes. Allí ya está preparado el curso y tiene todos los materiales listos. Y ustedes van a cumplir acciones. Entonces, ¿es importante que desde mi área personal yo pueda identificar los dos cursos? Sí. En algún momento voy a elegir irme al curso donde soy alumno y en algún momento me voy a poder distribuir o desplazar al curso en el que soy monitor. Entonces, miren, son dos cursos. Uno en el que son estudiantes y el otro en el que cumplen funciones de monitor. ¿Cuáles son aquellas eh, acciones o funciones que ustedes tienen como monitor? Ustedes pueden ser notificados y pueden enviar notificaciones y también Mata, mensajes. Dejamos... ¿Cuál, creo? Sí. Adelante. ¿Aló, Brice? ¿Sí? Sí, nos vamos a perder algunos segunditos finales. A ver si continuamos. Ok, a ver, voy a voy a apagar la cámara. De repente por allí este, el internet no es el, el necesario pero vamos a ir tratando de resolver ello. ¿Me confirmas, por favor, si me se me escucha bien o hay algún inconveniente todavía? Se te escucha perfectamente, Lincoln. Ahora sí. Excelente, muchas gracias. Entonces, miren, la interfaz de usuario que ustedes tienen como monitor, es decir, como profesor sin permisos de edición, eh, es que ustedes pueden escribir mensajes, recibir notificaciones y enviar notificaciones a vuestros profesores dentro de la misma plataforma. También tenemos una barra de navegación donde vamos a poder ir desplazándonos dentro de la plataforma Moodle. Y tenemos algunos bloques que vamos a ir revisando. El bloque de finalización, el bloque de menú, administración, personas y contenidos. Muy rápidamente permitan mostrarles estos espacios. En este caso, el punto número uno es el de notificaciones. Allí, por ejemplo, yo tengo cuatro mensajes que he escrito y tengo una notificación. ¿No? Es allí donde yo voy a poder identificar si mis profesores me están escribiendo o están enviándome esa, algún mensaje. En el espacio número dos que está subrayado, esa es mi barra de navegación y me dice en todo momento dónde me encuentro. Miren que parte siempre desde nuestra área personal, luego veo mis cursos, luego puedo ingresar al curso específicamente y estoy en la unidad de inducción actualmente la imagen me muestra que tengo cuatro niveles empezando en mi área personal y terminando en mi área de inducción pero también veo aquí que tengo algunos bloques son estos pequeños cuadriláteros o estas cajas que me muestran la información el primer cuadrilátero que veo en la parte superior por ejemplo si me voy a la columna izquierda veo estados de finalización y allí veo todo lo que está en verde son actividades completadas. Todo lo que está en azul son actividades que debo completar. Y allí surge la duda. ¿Ustedes deben haber completado la participación o seguramente lo están haciendo solamente en el curso en el que son estudiantes? En este curso en el que participan cada uno de ustedes como estudiantes es allí donde deben completar y dejar todo en verde. Pero en el curso donde ustedes son monitores, no se preocupen. No cuenta que ustedes participen de las actividades. Ustedes tienen la responsabilidad aquí de hacer seguimiento a sus docentes. Así es que si está pintado de azul o verde, no se preocupen por eso. Porque ustedes no tienen que demostrar allí un avance. El avance está en el seguimiento que ustedes van a hacer a vuestros docentes. Muy bien. Luego tengo la, la caja de menús. Allí veo los botones de inducción, unidad 1, unidad 2, etcétera. Y más abajo tienen algo nuevo, dice administración, esa cajita que dice administración es la que nos va a permitir en este caso poder acceder a información privilegiada como monitores dentro del curso. Y también veo personas que está en la parte final, me dice participantes y allí voy a poder hacer seguimiento a mis participantes o a los docentes de mi institución educativa. Bueno, y la caja más grande, la principal, es donde se desarrolla y se muestra todo el contenido y el material del curso. Muy bien, creo que en ese sentido no hay mayor confusión. Ustedes ya conocen la interfaz, a excepción de este espacio de administración que lo vamos a ver en detalle. Aquí, por ejemplo, vemos los contenidos. Recuerden que toda la estructura del aula virtual de réplica, en el cual ustedes van a participar como monitores, también está distribuida por unidades. Tenemos la primera unidad que es de inducción, luego las unidades 1, 2, 3 que paulatinamente se van a ir a aperturar. Cuando accedemos nosotros aquí a un espacio denominado personas, allí sí debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en personas pueden decir, profesor, no veo a nadie. Claro, lo primero que debo hacer es elegir mi grupo. Por ejemplo, yo en participantes aquí en el área verde voy a elegir. A mis profesores de primaria. Tendré que seleccionar el código modular de primaria. Y aparecerán allí todos mis profesores de primaria. Muy bien. Si selecciono el grupo, en este caso de secundaria, voy a ver a todos mis profesores de secundaria. Entonces, esto siempre va en función a la lista de participantes. Voy a poder ver también que mis profesores ya se conectaron. Claro que sí. Si accedieron o no al curso. Muy bien. Vamos a ir por partes. Seguimos avanzando. Esta área de administración, esta pequeña cajita que está a la izquierda que dice administración, tiene varias opciones. La que más nos va a interesar a nosotros y la que vamos a utilizar bastante es esta que se denomina informes. Desde aquí, desde informes, ustedes van a poder acceder a una gama de informes que pueden descargar del aula virtual para tal vez alcanzar esa información al director, o para ver cómo está el comportamiento de los docentes de vuestra institución educativa, cómo está su participación, en qué los puedo ayudar, parece el avance un poco lento en este espacio. Esa zona de administración es la que ustedes van a acceder a nivel de informes, lo vamos a ver en un momento. Luego tengo esta opción de el estado de finalización. Aquí en el estado de finalización, yo puedo ver, por ejemplo, aquí el grupo que estoy monitoreando. Es un grupo de secundaria, ¿no? Es un grupo de ejemplo. Aquí tengo a cuatro personas que están participando del curso y veo, miren, sus estados de finalización. Ninguno tiene el estado de finalización al 100%. Yo veo ahí estados de finalización de algunos de mis este, compañeros, de algunos que están en verde, los que han completado sus actividades y algunos que están en azul. Oh, miren estos estudiantes, entonces, estos mis participantes del programa están un poquito retrasados porque veo bastante azul en algunos de ellos. Es así como yo voy a poder hacer seguimiento, en este caso, a los docentes de mi institución educativa. Voy a obtener un reporte por nivel, ya sea si estoy trabajando con primaria o secundaria o inicial o por turno, mañana, tarde, etc. Voy a poder obtener un reporte de todos mis docentes y voy a poder ver su estado de finalización. Y los colores me ayudan muchísimo, porque si veo el verde, quiere decir que son actividades que han completado. Si veo azul, muy bien, son actividades que todavía está pendiente que puedan desarrollar. Y ahí veo algún retraso en alguno de mis docentes. no Algo debe estar sucediendo por allí. También tengo algunos registros hay algunos informes específicos que seguramente muchos de ustedes van a querer visualizar. Esto ya es un poco más avanzado para que ustedes puedan obtener información más detallada de cómo se comporta el curso. Por ejemplo, aquí podrían obtener este, cuáles son los momentos en, en, en el que acceden más mis participantes. Si es en la mañana o es en la tarde o los fines de semana o los inicios de semana. ¿no? Puedo ver varios registros aquí del comportamiento. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, veo algunos registros activos, los registros en tiempo real. Aquí veo la participación, dónde ingresó, desde qué computadora ingresó, si ingresó desde un celular o una tablet, o si ingresó desde un navegador web, etc. Estos registros activos también, que está en la zona de informes, nos vamos a poder, y los vamos a poder identificar. Hay otro informe que eh, se llama actividad del curso. Y este informe de actividad del curso es un informe muy potente porque nos dice. Cómo está el comportamiento con cada uno de los materiales que yo tengo en el curso. Por ejemplo, aquí yo veo que el sílabo ha sido visitado 6933 veces. Muy bien, pero solamente lo han visitado 3856 usuarios. Oh, qué sucedió entonces? ¿Por qué hay más visitas y tan pocos usuarios, 3800? Quiere decir que alguno de los usuarios han visitado el sílabo dos veces o tres o cuatro veces. Entonces, ¿Es el comportamiento que tienen nuestros participantes dentro del aula virtual? Sí. Por ejemplo, hay muchos que están revisando el cronograma. Si ustedes ven aquí el cronograma, hay 7,357 vistas, pero solamente 3,700 usuarios han participado. Pero sí, uy, hay una que, eh, que se lleva mucho de muchas visitas, que es el cuestionario. El cuestionario tiene 66,000 visitas, y solamente 3,600 usuarios que han participado de ese cuestionario. ¿Qué quiere decir? Ah, muy bien, que muchos de los usuarios han ingresado al cuestionario muchas veces. Seguramente para ver sus calificaciones, ver el resultado, o acceder para ver de repente este repasar algo de información, etc. Entonces, esa participación puede suceder de esa manera. Brisette, si tenemos alguna pregunta por allí, me comentas, por favor, para poder seguir avanzando y pasar ya a la demostración dentro del aula virtual. Claro que sí, Lincoln, acá estamos ya. Y te cuento que sí, tenemos algunas consultas, sobre todo nos ofrecen la consulta, por ejemplo, profesora Kelly Cerná, que, que me decía, no veo esa ventanita gris que Lincoln me está comentando. Efectivamente, profesora, todavía ustedes no ven esas ventanitas grises. Les van a ir viendo al, en el transcurso de la semana. Por ahora... Lo que queremos es que ustedes recuerden cuál es el proceso para revisar sus matriculados, porque una vez que ustedes lo tengan, ya puedan ustedes ingresar al campus y seguir. También nos decía John, no tengo acceso, no se preocupe, profesor, efectivamente, todavía estamos en el pasito de capacitarnos para ir a usar la herramienta. Ahora, Lucy nos preguntaba algo sobre la ejecución del plan de réplica, pero dice, a ver, Lucy nos dice por aquí. Eh, mi institución tiene dos niveles, primaria y secundaria, pero solo hay un de ahí, quien le habla. Soy de primaria que tiene dos turnos, totalizando entre primaria y secundaria son 82 docentes, el cual ya consideré en el plan de réplica que he presentado. Dice, pero solo hay en secundaria dos docentes, de PT. pregunta, ¿puedo realizar un solo taller semanal para ambos turnos? o para ambos niveles. Profesores, en efecto, ustedes van a coordinar los horarios de los talleres. Si quieren hacer un turno, dos turnos, o quieren hacerlo en la mañana, en la tarde. Algún colega me decía que lo va a hacer sábado, por ejemplo. Ok, siempre que usted lo coordine con su director o directora y que sus colegas estén de acuerdo, no hay problema. Lo importante es que el plan de réplica se ejecute respetando las características especiales en las que estamos trabajando cada institución educativa. Como bien mencionaba Lincoln, cada institución educativa tiene su propio contexto, sus propias particularidades, así que no se preocupe, colega, usted va a poder realizarlo de acuerdo a las necesidades de su institución educativa. John dice, ¿cómo saber si estoy en el grupo? A ver, profesor John Morales, coméntenos cuál es su región para que pueda contactarse con su tutor o tutora. Jesús Cerrón nos dice si pueden participar los auxiliares. Cuéntanos, Lincoln, ¿podrán participar los auxiliares de la fase de réplica? Creo que Lincoln está por allí. Muy bien. Mientras regresa, Lee, se vive salí que seguro que está escuchando su audio, en efecto, los auxiliares, siempre que cuenten con la autorización, con la venia de los directores, sí podrán participar. ¿Sí? pero siempre recordando que estamos dirigidos principalmente a nuestros docentes de aula, de primaria, de secundaria, de las diferentes especialidades, porque las aulas virtuales, quien las gestiona son nuestros queridos docentes, nuestros queridos colegas. Así que, sobre todo a ellos, invitémoslo, comentemos lo importante que es trabajar este desarrollo de los aprendizajes híbridos y cómo la gestión de classroom los va a apoyar. Muy bien, Lincoln, ahora sí cuéntanos. Claro que sí, Brissette. Yo creo que eh, el interés de participación no solamente son aquellos docentes que están en ejercicio de funciones. Hay muchas personas que están habidas de información y quieren ver cómo gestionan su aula virtual. Si bien estamos en un escenario ya presencial, debemos ir identificando también estas posibilidades que nos permite el trabajo virtual. Vamos complementando nuestro escenario presencial con herramientas digitales. Como dicen, regresamos de la pandemia, regresamos a un escenario presencial, pero no regresamos solos. Regresamos acompañado de herramientas, de tecnología y, por supuesto, de todo aquel trabajo que va a ayudar al docente a cumplir sus actividades de la mejor manera. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla, Brice. ¿me confirma si podemos ver ya nuestra aula virtual? Claro que sí, Lincoln, ya veo tu aula virtual, te veo en una aula virtual, mm. Hay algo que está diferente al aula virtual de hace un ratito. No sé bien qué, pero algo hay diferente. A ver, cuéntame tú, a ver cuál es esa diferencia, que yo no sé cuál es. Estoy ahí viendo alguna diferencia, pero no la identifico. Cuéntame, Lincoln. Claro que sí, en este mismo momento. Miren, aquí tenemos el permiso de profesor sin permisos de edición. Ese es el rol que ustedes van a desarrollar en el aula virtual. Pero como bien decía Brisset, miren, este es el aula virtual en el cual van a ustedes acompañar a cada uno de sus docentes en la ejecución, ¿no es cierto?, de todas las actividades que estén planificadas. Este es el curso de réplica. ¿Dónde está la diferencia? Si ustedes ven en esta sección aquí, en la barra de menús, estoy en mi área personal, estoy en mis cursos. Y estoy aquí dentro del curso, pero miren, este curso es gestión del aula virtual de la macro región 1. Quiere decir que acabo de ingresar y miren, ya tengo listo mi curso en la macro región 1. Y estoy viendo la unidad de inducción. Si me voy al otro programa o al otro curso, permítanme, vamos a actualizar aquí la información. Bien, aquí es donde nosotros estamos participando y miren, aquí tengo los eventos próximos, por ejemplo. Aquí a la izquierda me dice, tu cuestionario va a cerrar este próximo domingo, el cuestionario número 4. El plan de réplica lo puedes presentar también hasta este domingo 24, antes de medianoche. Allí está la información. Y aquí tengo mi seguimiento de actividades. Ay, a mí me falta completar varias actividades, miren, en la unidad 4 que tengo en azul. En la unidad 3 todavía tengo dos actividades pendientes. La unidad 2 me queda una actividad. Pero miren, la unidad 1 está completamente verde. Quiere decir que ya completé todas aquellas actividades que debía ¿no? realizar. Esto en el curso en el cual ustedes están participando ahora como estudiantes. ¿Cómo está vuestra participación? Pueden hacer allí el seguimiento. Solamente como estudiantes. Aquí ven la unidad 4 réplica. que Hace un momento Briceño les mostraba. Y aquí está el registro de códigos modulares que ustedes van a necesitar llenar lo antes posible para que les habiliten su curso. Muy bien. ¿Qué sucede si yo me voy a mi área personal? Voy a mi área personal y si ya está habilitado el curso para, en este caso para mí, que soy ya DAIF o soy PIF y he registrado mis códigos modulares, yo voy a ver mi programa, el, que está, el curso que está en azul aquí, y miren, podría ver también ya mi curso de réplica. En este caso está en color verde, aquí el de la macro región 1, en azul el de la macro región 2 y en gris el de la macro región 3. Ustedes van a ver solo dos cursos, por supuesto. El curso de formación, en el cual están participando como estudiantes, y el curso donde ustedes van a realizar la función de monitor. Seguramente que en las próximas horas les están habilitando los cursos. El compromiso es el día de hoy y estamos nosotros justamente en ese proceso con el área... De, de informática, para que ellos puedan ya presentar el curso y ustedes puedan acceder. Está, yo creo, cuestión de horas. Muy bien. Voy a ingresar entonces a mi curso de réplica. Y mi curso de réplica está aquí. Muy bien. ¿Cuáles son las características ahora de mi curso de réplica? ¿Yo puedo hacer seguimiento desde la unidad de inducción? Sí, miren, todo está en azul, en la unidad de inducción. No importa, yo no necesito completar y tener todo en verde. Quienes deben tener en verde aquí es mis participantes, mis docentes de aula. Muy bien, me desplazo un poco más abajo. Yo la primera acción que voy a realizar como Daif, como PIF, como CIS, una vez que ingrese a mi curso de réplica, ¿cuál va a ser? Tengo que verificar si ya tengo participantes, si ya tengo personas que se han matriculado, porque yo ya les envié este, eh, el enlace de matrícula para que mis docentes se puedan automatricular. Me voy a participantes y aquí voy a poder obtener la lista de quienes ya están matriculados. Pero para obtener la lista de quienes están matriculados, lo que necesito hacer es elegir el código modular ¿no? que me pertenece o el de mi institución educativa. Vamos a ver, aquí está cargando, en este caso, en este momento están cargando los códigos modulares de cada macro región y seguramente están en ese proceso, en este instante. Muy bien. Bueno, aquí yo solamente veo a nueve personas. Pero miren lo primero que voy a hacer. Voy a elegir el código modular que es de mi institución educativa. Y aquí está, por ejemplo. Aquí tengo el grupo 0778761. Ah, miren, ese es un código modular, por ejemplo, que está allí. Hay otro grupo. Este grupo es el G-0123456. Ese es el de ejemplo que lo vamos a ir utilizando. Y miren, sí. allí están todos sí. los códigos sí, modulares. Entrar. Sí, a claro ver, que sí, adelante. códigos modulares? Yo voy a tener tantos códigos modulares, yo voy a ver todo todo lo que tú ves, Lincoln. ¿Cuántos códigos modulares voy a ver yo? Claro, deberían solamente visualizar los códigos modulares en los cuales están participando. Si han registrado tres códigos modulares, inicial, primaria y secundaria, solamente van a ver tres códigos modulares. ¿no? Ah, Cada uno solamente okay. ve los códigos modulares en los cuales... Por ejemplo, el profesor Jesús Alfredo Que aparece allí en tu pantalla Tiene uno, dos, tres códigos Porque él está trabajando seguramente con tres niveles O tres, o tres grupos, ¿cierto Lincoln? Así es, en este caso el profesor ah, okay. Jesús Como lo indicas, tiene los permisos de profesor Sin permisos de edición Y él está participando con sus docentes en tres grupos, ¿no? Y allí están cada uno de los códigos modulares de sus grupos. Y así, cada uno de nuestros participantes, ustedes van a poder visualizar eligiendo el grupo. Yo, por ejemplo, voy a elegir un grupo para ver si ya matricularon a mis docentes o mis docentes ya se están automatriculando, permítanme hacerlo. Voy a ingresar a este grupo. Muy bien. Estoy actualizando y me dice, todavía tienes cero participantes. Ah, Muy bien. En este grupo que yo he registrado, que es el grupo 0123456, este código modular, entonces mis docentes todavía no llegan. Tengo que hacer extensiva la invitación, recordarles que la, eh, tienen que utilizar este enlace, el enlace que les vamos a proporcionar nosotros, que lo hemos estado viendo hace un momento, y tengo que proporcionarles el código de matriculación. ¿Y cuál es el código de matriculación? El código modular de la institución o del nivel que hayan compartido. En este caso... Como yo he registrado este código modular 0123456, este es el código modular que les debo dar a mis docentes como clave de matriculación. Entonces, ah, okay. van a ir matriculando. Entonces, ya ya voy entendiendo un poquito. Por ejemplo, primero debo de ingresar yo a mi aula virtual de macro 1, macro 2 o macro 3. Si yo soy PIP, ingreso a mi aula con el enlace que mi tutor o tutora me envíe, es decir, si Lincoln, lo que se me envían un enlace que diga aula de réplica, yo ingreso ese enlace con mi usuario y mi contraseña de siempre y ya estoy en mi aula. Y verifico cuáles son los grupos que yo tengo asignada. Y ese grupo, incluida la letra, ¿cierto? Por tengo que colocar tengo que brindar el código de la clave de automatrícula en este caso será la G, guión, o solo el número, Lincoln. Solo el número. Solo el número. Ah, La C hace referencia al grupo. Solamente el número del código modular, ¿no? Si mi código ah, modular es eh, el número, solamente el número es el que debe, eh, debo proporcionar, en este caso, a mis participantes. Ah, ok. En este caso, entonces, ubico y le voy a compartir con mis colegas que quiero que se automatriculen el número que está después del guión. En este caso, el cero, incluyendo el cero... El 1, el 2, 3, 4, 5 y 6, en este caso, ¿cierto? Así en es. el caso de cada, un, de, cada, de cada profesor de innovación o CIS, será el número que ellos hayan enviado. Por ejemplo, ahí, en ese ejemplo del profesor Edwin, su código, es decir, su clave de matrícula que debe de compartir es 0240259. Así es. El profesor Edwin ya está registrado, miren, eh, él ha estado ingresando la información para poder participar como DAIF dentro de este plan de réplica, y él ha ingresado este código modular, y miren, automáticamente él ya está matriculado en este código. Lo que tiene que hacer el profesor Edwin es empezar a compartir esta clave que me indicas en este momento, Briset, que solamente son los números para que los docentes del profesor Edwin puedan ya matricularse. Y esta lista va a ir creciendo. Él ya tiene sí. los permisos, miren, el profesor Edwin ya tiene los permisos de profesor sin permisos de edición. ¿Eh? Tu micrófono, Rizeth, creo que sí. está... Ah, Excelente, Lee. Okay. Lee Lincoln, ¿y te parece...? Sí, es que ya están yendo matriculándose, ya están matriculados los PIPs, porque los profesores de innovación pedagógica, los coordinadores, ya sí, ya han sido matriculados automáticamente. Nosotros nos hemos asegurado de compartir la información, claro, de quienes han registrado a tiempo sus códigos modulares. Así que ¿Sí si usted actualmente es de ahí, pues profesor de innovación pedagógica, y compartió con anticipación su código modular, ¿ya le podemos compartir o se los compartimos más tardecito? Tú cuéntame, y se los comparto más tardecito, se los compartimos ahorita para que puedan ingresar. ¿Qué te parece? Claro, yo creo que sí, en los próximos minutos o en las próximas horas. Y Ustedes ven, miren, ya tengo aquí 92 profesores de innovación pedagógica que ya están matriculados. Miren, el profesor Abel Puma, por ejemplo, en este curso de la Macro Región 1, ya tiene el rol de profesor sin permisos de edición y ya pertenece al código modular que el profesor Abel registró. En el caso del profesor Adalberto, miren, él también ya es profesor sin permisos de edición, pero ha registrado dos códigos modulares y él ya pertenece a los dos códigos. Seguramente uno será de primaria y secundaria, ¿no? Es lo que quiero imaginar. Entonces, el profesor Adalberto, como ya está habilitado aquí, ya podría estar preparando el material para poder hacer la difusión del proceso de matrícula con sus docentes. Y así, miren, no solamente en la macro región 1, sino en la macro región 2, ya se está actualizando. El compromiso era hoy día, seguro que están trabajando a full para darnos esta información. Entonces, ¿te parece? Si ya les volvemos a recordar, si alguno me dice, Brice, yo quiero ingresar y no puedo... Pues la primera consulta va a ser: usted ingresó hasta el domingo pasado sus códigos modulares. Recuerden, solamente se está habilitando en este momento aquellos que registraron sus códigos modulares con anticipación. Brice, pero yo lo registro ahorita. No hay problema, excelente, regístrelo. Pero su registro en este aula virtual será todavía. Posesión. En este momento solo están habilitados aquellos que registraron su código modular con anticipación, es decir, hasta el domingo pasado. ¿Cierto, Lee? Así es. Entonces, ¿cuál es la acción, la primera acción que ustedes van a desarrollar cuando ingresen a su aula virtual de réplica? Van a ver si tienen asignados los grupos que les correspondan. Ustedes ven, ya veo a muchos de ustedes que han registrado su información y están asignados con los permisos de monitor y también están asociados y asignados a sus respectivos grupos. Ahora sí, como yo ya validé esa información, yo puedo empezar a realizar la invitación a mis docentes para que ellos puedan automatricularse. ¿Cómo sí, voy a saber quiénes pues, ya llegaron a matricularse? Una pregunta, una pregunta sí. antes de irnos ahí. Una preguntita. Y, y además de registrar mi código modular, ¿solamente va a ser con que registre mi código modular o cuál otro requisito hay? Tú mencionaste algo de los cuestionarios, creo. No, lo único que tienen que, eh, lo único que tengo que proporcionar a mis profesores, en este uh -huh. caso para que ellos puedan matricularse aquí a cada uno de, de los cursos o a mi curso, en este caso, solamente es proporcionarles la dirección. Si soy de la macro 1, la dirección de la macro 1. Y la contraseña, que es el código modular. Ah, y cuando okay. el profesor ingrese, ya va a poder automatricularse con ese código modular. Ah, ok. Pero para que me habilite en mi aula, yo tengo que hacer cuatro cositas, me dijiste. Yo tengo que hacer mis cuatro cuestionarios, entregar mi plan de réplica y registrar mi código modular. Si yo no hice mis cuatro cuestionarios, así registre mi código modular, tendré que esperar. Porque, recuerden que vamos a comenzar la fase de réplica porque ya estamos preparados. Y como mínimo, yo, yo creo que mis colegas van a estar al 100% sus barritas de progreso. Pero si yo ya quiero, sé, mira, yo voy a hacerlo, pero quiero ahorita ya ir matriculando a mis colegas, no sé. Ok, solo por eso y como mínimo, solo como mínimo, aunque okay, vamos a hacer seguramente mucho más, los cuatro cuestionarios, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, mi plan de réplica y mi registro de código modular para tener mi Moodle, ¿verdad? Si no, no podré tener mi Moodle, ¿cierto, Lincoln? Así es. Es importante que registremos entonces a tiempo la información cumpliendo esos requisitos mínimos. Haber desarrollado mi cuestionario 1, 2 y 3 mínimamente. Recordemos que a este domingo ya debemos tener los cuatro cuestionarios completos y, por supuesto, haber registrado los códigos modulares también. Bien, ahora vamos a hacer el seguimiento a aquellos docentes que ya se han ido matriculando. Imaginemos, yo ya envié la invitación y ahora quiero saber si aquellos docentes que he invitado ya están automatriculados. ¿Cuál sería el procedimiento que voy a seguir? Es muy sencillo. Yo como David voy a ingresar a la, al curso. En este caso es mi curso de la macro región 1. Me desplazo a la zona de participantes, que está marcada aquí como una zona de color naranja. Voy a hacer clic en participantes y me debería salir la lista de participantes a los cuales, en este caso, yo he enviado la invitación. Aquí veo, por ejemplo, ya veo 92 personas. Perfecto. Pero si yo quiero saber quiénes son del nivel primaria, tengo que elegirlos. Muy bien, yo voy a buscar aquí, por ejemplo... Ah, muy bien, aquí veo el código modular. Este código modular, por ejemplo, es de primaria. ¿Cuántos docentes ya están inscritos? Yo veo a una profesora que ya se inscribió. Así van a ver ustedes a cada uno de vuestros participantes. Aquellos que se van automatriculando los van a ir identificando de esa manera. Muy bien, Cin tengo cinco docentes. Los cinco docentes van a ir automatriculándose. Tal vez alguno de nuestros docentes no llegue a matricularse. Entonces tendré que hacer seguimiento y decirle, profesor, ¿qué sucede? De repente no puede ingresar porque olvidó su contraseña de Perú Educa. O tal vez tenga alguna otra dificultad. Allí ya se ha compartido también por el chat el formulario de registro para que ustedes puedan, en este caso el de consultas, para que ustedes puedan hacer llegar esas consultas. ¿Dónde deberían acudir vuestros docentes para poder resolver esos inconvenientes? Bien. ¿Es así como yo puedo verificar entonces, por código modular, la lista de participantes? Por supuesto que sí. Si yo tengo dos grupos, no sé, tal vez primaria y secundaria, entonces puedo cambiar de grupo. En este caso, voy a elegir otro grupo. Vamos a ver por aquí. Muy bien. Y aquí está la profesora Liliana, por ejemplo. Ella ya está registrada. Y así voy a poder hacer seguimiento a todos mis participantes. Bien. Eso, cuando yo quiero desarrollar y ver exclusivamente quienes ya están matriculados dentro de mi espacio de trabajo. Dentro de cada grupo que ustedes hayan declarado. Pero ahora voy a hacer las labores de seguimiento voy a ver cómo están participando cada uno de los docentes de mi institución educativa. Lo que puedo hacer muy rápidamente es ir aquí a la unidad de inducción, ¿no? Esta primera cajita que veo aquí a la izquierda, donde todo está en azul, bueno, todo está en azul porque yo no he participado en nada, no necesito participar en la réplica, solamente participo en el curso de formación. Tengo un botón, y me, este botón me dice la vista general de estudiantes. Voy a acceder allí. Esperamos un instante, ok. Y aquí veo a todos mis participantes. Miren, claro, como recién se está activando y estamos ingresando, veo que todos están en azul. Aquí veo a profesora Abel, que todo su avance está en azul, la profesora de Alberto, igual que está en azul, etcétera. Voy a poder hacer entonces seguimiento a cada una de las actividades que están propuestas. Sí, es una manera de poder visualizar muy rápidamente. ¿Y qué significará el primer espacio o el primer, eh, la primera barra de color azul? Es el sílabo. La segunda barra, ah, ok, es la guía del participante, la tercera y así. Cada una de las actividades que están propuestas y aquellos materiales que están publicados tienen y cuentan para el progreso. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ingresar aquí. Vamos a ver si puedo trabajar directamente desde este espacio. Permítanme hacer este cambio. Está actualizando la página. Muy bien. Aquí yo voy a hacer seguimiento, por ejemplo, de la unidad 4. Y vamos a ver los estados de avance. Muy bien. Yo veo aquí estados de avance. Voy a elegir, por ejemplo, una macro región. Vean aquí. Aquí veo algunos estados de avance, ¿no? Por ejemplo, veo aquí hay este, alguien que no participó. Su barra está completamente azul. Pero también veo otras barras de avance que están en color verde y están completando las actividades. Recordemos que solamente estoy revisando mi unidad 4. ¿Cómo está el avance de poder hacer ese seguimiento? ¿Y ¿Docentes? Claro que sí. Yo veo aquí, por ejemplo, al profesor Abdón. Ah, le falta poquito para terminar su unidad 4. ¿Qué voy a hacer con el profesor Abdón? Simplemente voy a marcar la casilla que está al lado de su fotografía. Puedo terminar. A ver, yo me desplazo al final para poder hacer seguimiento al profesor y ver qué pudo haber pasado. Le voy a mandar un mensaje. Profesor Abdón, usted está próximo a completar las actividades, en este caso de, eh, del curso, puedo ayudarlo en algo, tiene alguna dificultad en poder realizarlo, etcétera. Entonces, es el momento en que yo voy a poder acompañar en ese sentido a los docentes, voy a poder dar seguimiento a los docentes. Muy bien, entonces, esto depende de aquellas acciones que voy a ir desarrollando en ese sentido. Bien, Brice, ¿alguna consulta por allí? Te cuento el link que ya hemos compartido algunos de los enlaces y algunos ya han podido ir ingresando. Recuerden, colegas, que para ingresar debimos de registrar nuestros sí, códigos los modulares los de... con sí. mucha anticipación. Recuerden que si no hemos registrado todavía nuestros códigos modulares, todavía vamos a estar pendientes de del de registro de los códigos modulares, pero además no solo es el código modular, son los cuatro cuestionarios, cuestionario unidad 1, 2, 3 y 4. ¿sí? Mientras retorna nuestro querido Lincoln, voy a compartir mi, mi campo virtual. El campo virtual que estoy, que estoy compartiendo es el de mi a ver, y acá hay una, y acá hay una cosita también interesante. Yo estoy compartiendo este campus virtual, Programa de Formación Gestión de web Virtual, donde ya desarrollé mi curso. Y recuerden, tenemos que tener finalizados los cuatro cuestionarios. Aquí está. Unidad número uno, cuestionario uno. Mi cuestionario uno, aquí está mi cuestionario uno. Tengo que, a ver, ¿dónde ¿no está mi cuestionario 1? Voy a revisar un ratito. Tengo que realizar mi cuestionario 1. Aquí voy a comenzar el intento. Y tengo que desarrollar mi cuestionario de la unidad número 1. De igual manera, me voy a la unidad número 2. Y tengo que realizar mi cuestionario de la unidad número 2. Aquí está, comienzo el intento, cuestionario de la unidad número 2. Y así con cada uno de los cuestionarios. Si no van con los cuatro cuestionarios, no podré ingresar todavía a mi MUDE. Pero además, los cuestionarios, ¿qué más tengo que hacer? Y por aquí se los hemos compartido. A ver, voy a ir un ratito al chat porque por ahí les hemos compartido. Aquí está, mi cuestionario 1, mi cuestionario 2, mi cuestionario 3 mi cuestionario 4, además tengo que registrar mi código modular y mi plan de réplica. Todo eso tengo que tener. ¿Mi plan de réplica ya lo entregué? ¿O ¿Hasta cuándo tengo para entregarlo? Hasta el 24. Recuerde, si usted todavía no ha realizado su plan de réplica, de una vez, vamos, vamos, hagámoslo. Consulte a su tutor o tutora para que pueda apoyarlo y apoyarla también. Registre su código modular, realice su cuestionario número 4, realice su cuestionario número 3, realice todos los cuestionarios, todo esto, a ver, repasemos. ¿Cuestionario de la unidad 1? ¿Tengo que hacerlo? Sí. ¿Cuestionario de la unidad 2? ¿Tengo que hacerlo? Sí, acá está. ¿Cuestionario de la unidad 3, 4? También. Mi tarea también mi registro de códigos modulares también. Solo cuando haya finalizado todo recién tendré acceso a mi a mi campus. La semana pasada hicimos el cuestionario 3, sí, pero ya estamos en la siguiente semana, ahora está hasta el cuestionario número 4. Cuestionario 1, cuestionario 2, acá está en orden. Cuestionario Unidad 1. Cuestionario unidad 2. Miren por acá. Voy a ponerle aquí el foco para que todos veamos. Cuestionario unidad 2. Cuestionario unidad 3. Cuestionario unidad 4. Mi tarea del plan de réplica. Tengo que subir mi plan de réplica. Y tengo que registrar mi código modular. Todo ello para que yo pueda acceder a mi Moodle. Si no, no vamos a poder todavía habilitar nuestras cuentas. Y todo eso se hace en el campus virtual donde estamos trabajando. Miren, aquí, en este campus, ¿sí? Finalice todo aquí y recién podrá pasar al campus de la macro. El campus de la macro, ¿cuál es el campus de la macro? El campus de la macro es el campus que tiene la MAT. En la E, tiene la M, GAT M, ¿cierto? Aquí está, miren, el campus de la macro. Es un campus diferente, miren aquí, tiene el número 2, si es macro 2, tiene el número 1, M1, vamos a ver, un ratito, vamos a ver que tiene M1, si es macro 1, vamos a ver que tiene M3, si es macro 3. Estos campus podrían acceder solo a aquellos que hayan finalizado en ese campo, ¿sí? Así que ya he visto que algunos están accediendo, otros me están preguntando, pero primero debemos de finalizar nuestras actividades. Recuerden, usted finaliza lo más pronto posible y nosotros vamos a ir también compartiendo sus datos para que tenga acceso a su Moodle. Cierto Lincoln, estás por aquí. Claro que sí, Brice. Muchas gracias por esos alcances y esa diferenciación. Es importante saber en qué aula es la que vengo trabajando y qué aula es la que voy a utilizar para cada uno de estos procesos. Voy a compartir mi pantalla en este momento nuevamente para poder mostrarles algunos detalles y algunos alcances de esa labor que vamos a hacer de seguimiento. Yo estoy aquí dentro del aula virtual. Muy bien. Voy a hacer una verificación en este caso de la participación. ¿Cómo está la participación de mis docentes? ¿Cómo están avanzando? ¿Qué, ¿Qué tipo de retrasos puedan tener? Para ello me desplazo muy rápidamente a la zona de administración. Y aquí en este espacio de administración habíamos mencionado que el lugar preciso para que ustedes puedan hacer la revisión y el seguimiento de todas aquellas labores que tienen como tutores o como monitores... Es simplemente acceder aquí a informes. Yo accedo a esta zona de informes y ustedes ven que tengo multiplicidad de informes. Pero profesor, nosotros tenemos muchos informes aquí. ¿Cuáles son aquellos que voy a utilizar? Una vez que ustedes ingresan a la zona de informes, los informes más importantes y tal vez uno que usamos constantemente para hacer el seguimiento es este de aquí que se llama finalización de la actividad. Allí puedo ver si el participante logró ingresar al sílabo, si participó del webinar, participó del taller. Allí voy a ver esos estados de finalización. Claro que tengo acceso a otros informes de curso, registros, registros activos, actividades del curso, participaciones. Puedo tener acceso a muchos informes. Pero tal vez aquel informe más importante que vamos a utilizar es este denominado finalización de la actividad. En ese sentido, permítame ingresar a este informe, finalización de la actividad. Muy bien, voy a ingresar al informe. Y miren, aquí tengo un pequeño reporte muy rápido de cómo está el informe. Si ustedes visualizan, yo podría elegir aquí a mis grupos en la parte superior... Mi grupo, de, dependiendo de la institución eh, y del registro del código modular que haya llevado, podría ser sacar un informe solo del nivel primaria, por ejemplo, o solo de secundaria. Muy bien. Luego voy a poner ver la lista de participantes. Y miren cómo veo este informe. Permítanme hacer lo siguiente. Este informe me permite visualizar, en este caso, el nombre del participante. Me permite visualizar el correo electrónico por si necesito comunicarme y dejarle algún mensaje. Y el seguimiento por cada una de las actividades materiales que estén dentro del aula virtual. Por ejemplo, aquí veo que el profesor Abdo no ha completado el formulario de actualización. No, aquí hay un formulario de actualización. Ah, debo invitarlo, profesor, este, hay que completar este formulario. También veo que ha cumplido muchas actividades y aquí tiene un pequeño retraso. No ha completado el formulario de la actualización de la unidad 1, ¿no? que habla de analiza Google Documentos. Y así veo si el profesor ha logrado participar. Se saltó esta parte y miren, sí participó de las siguientes acciones. Muy bien, este informe lo puedo no solamente ver o visualizar como estoy haciendo, y puedo ver el seguimiento de cada uno de los participantes que están dentro de, en este caso, mi curso, sino también yo puedo descargar este informe. Y sería importante, por supuesto, tener una copia de este informe para poder trabajar. Yo puedo buscar aquí por nombre o apellidos, en este caso, como ustedes tienen una cantidad de participantes mucho menor, entonces no habría mayor inconveniente. Pero hay una actividad que es muy importante y necesito revisar. Necesito saber si mis docentes han desarrollado, por ejemplo, el cuestionario. Muy bien, vamos a hacer esa revisión. ¿Cómo sé cuáles de las actividades que están aquí son cuestionarios? Ah, es muy fácil identificarlo. Los cuestionarios tienen un pequeño check, por ejemplo aquí. Esta es la actividad del cuestionario de entrada. Muy bien, aquí tengo el cuestionario de la unidad 1. Veo aquí que los tres docentes han participado de esos cuestionarios. Y más adelante, seguramente más a la derecha, están los otros cuestionarios. Pero también aquí podría verificar las asistencias, sí. Por ejemplo, aquí yo veo la asistencia al webinar 1, al taller número 1, la asistencia al webinar 2 y el taller número 2, ¿no? En este caso están juntas. ¿Y dónde están el resto de actividades? Muy bien, yo puedo desplazarme a la derecha y seguir visualizando todas aquellas actividades en las cuales estén participando mis docentes. Aquí veo los otros cuestionarios, ¿sí? Aquí veo también todas aquellas actividades en las cuales mis docentes han ido participando, como es la asistencia al taller, la asistencia al webinar, etc. Yo puedo hacer ese seguimiento. Un ejercicio, me desplazo muy rápidamente al final. Y aquí tengo la posibilidad de descargar esto que estoy visualizando en dos formatos. En formato CSV, ¿no? con el estándar UTF-8, y este que voy a usarlo seguro bastante, que es eh, compatible con Excel. Claro, porque estos datos los quiero descargar a una hoja Excel para poder trabajarlos y revisarlos. Voy a proceder a hacer esta descarga en Excel. Miren, descargo desde esta opción. Muy bien. Dependiendo de la cantidad de participantes, va a iniciar la descarga. Ya tengo aquí descargada la hoja de cálculo. Voy a abrir, en este caso en Excel, voy a cerrar este pequeño aviso en amarillo para poder yo hacer seguimiento. Y miren, aquí tengo algunos detalles importantes. El nombre de mis profesores, tengo el correo electrónico y luego puedo visualizar, voy a juntar un poco esto, si participó del sílabo o no. Aquí está, si participaron del sílabo. Aquellos que participaron y dieron el sílabo o descargaron el sílabo, en este caso, me aparece aquí como finalizado. Y es más, me dice, el profesor X ha finalizado el sílabo o ha revisado el sílabo, y aquí está la fecha. Me dice que revisó el domingo 20 de febrero. Ah, muy bien. Otro profesor finalizó o revisó el sílabo el lunes 28 de febrero. Y así tengo cada una de las actividades. Esta es el sílabo... Esta es la guía del participante. Y me voy a los espacios que son importantes. ¿Quiénes han respondido al cuestionario de entrada? Aquí está, cuestionario de entrada. Lo, lo resalto en amarillo. Y me dice, aquellos que están finalizados, miren, aquí está la fecha de finalización. Muy bien. Aquí hay alguien que no finalizó y no hay fecha, está vacío. No han completado su cuestionario de entrada, que es lo que estoy validando. Y así puedo ir revisando cada una de las actividades y podría revisar, por ejemplo, ah la carta de compromiso no ha finalizado el profesor no Juan, por ejemplo. Profesor Juan, a usted le falta completar esta actividad y así puedo ir haciendo seguimiento a cada uno de mis docentes. Esta lista, por supuesto, han visto que es muy sencilla obtenerla, la descargo desde el área de informes y yo la puedo procesar de las formas que desee. Es más, podría generar las gráficas de participación, podría ver cuántos están en el avance regular o cuántos están con retraso en alguna actividad. Pero profesor, es más importante también ver la participación en los cuestionarios, si han desarrollado o no sus cuestionarios. Y aquí tengo, por ejemplo, el primer cuestionario. Aquí está el cuestionario número uno y me dice que sí, aquí hay tres profesores que finalizaron, hay alguien que todavía no lo hizo, aquí tengo otros dos profesores que finalizaron, alguien que no lo hizo, etc. Y ahí tengo los detalles, y puedo hacer seguimiento y acompañar a los profesores que no hayan finalizado o desarrollado su cuestionario. Claro, no veo la calificación aquí, aquí solamente estoy viendo la participación de cada uno de los docentes que son parte de mi curso. Y puedo ver prácticamente todo lo que ofrece el curso, sí. Allí están, miren, todas las participaciones. Es un montón de información. Claro que sí, de cada una de las participaciones que tienen nuestros docentes. Recordemos, ¿cómo extraemos esa información? Muy sencillo. Regreso a la página principal del curso. Aquí estoy en mi barra de navegación. Me desplazo a la parte inferior. Y llego a la zona que se denomina administración. En esta zona de administración voy a desplazarme a la zona de informes. Aquí está. Y una vez que ingreso a informes, puedo, puedo elegir el informe que yo necesite. Uno de los informes que estamos visualizando para estas funciones de seguimiento o esta labor de monitoreo que ustedes van a realizar está aquí es el de finalización de la actividad. Muy bien, esa es una forma de obtener el informe de la participación de todos nuestros docentes. Pero permítanme ahora hacer lo siguiente. Profesor, yo quiero ahora obtener un informe solamente de un determinado profesor, ¿no? El profesor me está diciendo que sí ha cumplido la actividad, pero que no puede ver la Muy bien, ¿Cómo procedo a hacer esa acción? Muy sencillo. Me desplazo al área de participantes. Estoy aquí. Este es el espacio de personas. Y aquí elijo participantes. Voy a ingresar a participantes. Voy a ver a todos los participantes. Bueno, yo debo elegir el grupo que quiero visualizar. Muy bien, me voy a desplazar entonces y voy a elegir el grupo que quiero visualizar. Ingreso por aquí y quiero ver, por ejemplo, solamente a los profesores que pertenezcan de la macro 1. En mi caso, ustedes van a elegir el grupo de sus docentes. Como todavía no hay participación para el ejercicio, estoy haciendo esta labor. Y cuando veo a mis participantes, voy a ver la lista de sus nombres y voy a poder ver el informe de participación específicamente de una persona. Muy bien. Aquí, miren, por ejemplo, veo al profesor Abad. Muy bien. Él está con mi rol de estudiante, está en mi grupo, en el grupo del código modular de primario o secundario que ustedes elijan, y me sale que él accedió hace un día 17 horas. Ah, ha estado participando hace muy poco. Muy bien, pero el profesor me hizo un reclamo, y yo quiero ver cómo está su participación. Entonces voy a ingresar aquí a el nombre del profesor, voy a hacer clic en su nombre, y me va a cargar la ficha del profesor. Bueno, el profesor no, no tiene fotografía, entonces no podemos ver su fotografía. Sabemos que él es de la ciudad de Lima y él está participando en algunos cursos aquí dentro del aula virtual. ¿Quiero ver en este caso el informe de participación en el curso? Muy bien. Me desplazo aquí a esta zona que está aquí a la derecha y puedo obtener diferentes informes del profesor. Si hoy día estuvo trabajando en la plataforma, son los registros de hoy. Todas aquellas entradas que ha hecho, desde el primer día que entró hasta el último, podría ver su participación. Podría ver un diagrama del informe del profesor, ¿no? A nivel de cuadros, por supuesto, y el informe completo. Claro que tengo estadísticas, tengo las calificaciones del profesor, que eso seguramente lo voy a ir viendo más adelante. Hoy me interesa exclusivamente el diagrama del informe. Vamos a ver, el profesor me dijo que sí participó, etc. Voy a elegir entonces el diagrama de informe. Hago clic allí e inmediatamente me carga el informe del profesor, en este caso, que estamos visualizando. Y miren, me dice: ah, en la unidad de inducción, el profesor participó o revisó dos veces el sílabo. Participó y dio la guía del participante, dio el cronograma, no en el foro de presentación dejó un solo mensaje. Aquí tiene su calificación del cuestionario de entrada, 20 sobre 20. ¿no? En, la, en la opción de compromiso, el profesor sí eligió, sí me comprometo. Y miren, aquí a la derecha veo las fechas en que el profesor participó de cada una de las actividades. ¿Es así que yo podría hacer seguimiento a cada uno de nuestros docentes? Claro que sí, y ustedes van a tener esa posibilidad. Y van a poder, tal vez, como están algunos en un escenario presencial, Invitarlo al profesor y mostrarle su avance. Profesor, mire, el informe suyo está así completo en la unidad de inducción. Vamos a ver la unidad 1. Miren, la unidad 1 también, pero le falta completar algunas actividades que usted todavía no ha desarrollado. Veo que en el cuestionario número 1 usted ha obtenido 18. Muy bien, y así puedo hacer el seguimiento a cada una de las participaciones de, del profesor. Bien, aquí tengo que el profesor le falta completar la unidad 2. Le falta completar la unidad 3. Ah, entonces tengo que comunicarme con el profesor y acompañarlo para que pueda ir completando estos pendientes. Entonces, miren, este informe es mucho más preciso y es personalizado por cada uno de nuestros docentes. Así es. Nos ayuda un poco a poder identificar cómo es el avance dentro de nuestra institución educativa de forma individual, sí. Y si quiero de forma grupal, han visto cuál es el comportamiento también para verlo de forma grupal. Entonces, ¿estos son los informes que son parte, en este caso, de la reportería que ustedes deben presentar? Por supuesto que sí. Muchas veces el director de la institución educativa les va a decir, estimado Daír, ¿cómo va el proceso de réplica? ¿Qué informe me tienes? Entonces yo puedo descargar la información y mostrarle el avance ¿no? de cómo está. ¿Y qué acciones de repente la dirección puede tomar para impulsar? Si es que tengo retraso en mis docentes, ¿qué acciones el director puede este, recomendar? Tal vez para que todos participen masivamente o para que puedan completar en los tiempos previstos todo el programa. Recordemos que el próximo lunes 25 estamos iniciando las actividades de inducción. Vuestros docentes ya podrían automatricularse y participar de todas estas actividades de inducción. Estas actividades de inducción que ustedes también han realizado son las previas a iniciar el curso de réplica. Está el sílabo, está la guía del participante, el cronograma, el formulario de actualización de datos de vuestros docentes, está el compromiso, el foro de presentación, un cuestionario de entrada de saberes previos, una autoevaluación para hacer un diagnóstico previo y, por supuesto, ya la participación en el primer webinar de presentación del curso. Todas estas actividades de inducción, vuestros maestros seguramente las van a ir revisando. Basta con revisar cada uno una sola vez. El formulario de actualización de datos lo hago una sola vez. Entonces, ¿yo puedo acompañar a mis docentes en todas estas actividades? Claro que sí. Y voy a saber quién realizó el crono, eh, la actualización de datos, quién todavía no lo hizo, ¿no? para poder hacer ese seguimiento y ese monitoreo que ustedes muy bien lo saben hacer en este sentido. Bien, miren, estoy aquí en el curso entonces y lo primero que puedo visualizar aquí es el avance de inducción. Recordemos que el seguimiento inmediato de la unidad de inducción lo puedo hacer aquí, desde la vista general de estudiantes. Voy a ingresar allí. Muy bien. Y aquí me sale la vista de mis estudiantes. Y me dice que el profesor Abel, miren, no ha participado todavía de la actividad. Claro, este es un curso nuevo, recién lo estamos, eh, se está terminando de habilitar. Pero hay una duda y una pregunta que siempre nos han hecho. Y surge aquí a la derecha. Me dice, profesor, yo veo que el profesor, por ejemplo, Abel, no veo su avance. A pesar de que todas sus barritas están en color azul, yo no veo su avance. Mientras que del profesor Adalberto sí veo su avance. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué en este espacio no aparece el avance? Sí está el avance. Si ustedes tienen buena vista o buena visión, está, pero está en color blanco. Miren, voy a resaltar o voy a sombrear esta parte y allí está el cero, ¿no? Si es 100%, voy a ver 100%. Y muchas veces nos han dicho, profesor, yo veo que todo está en verde, pero no aparece 100%. Ah, muy bien, porque está en color blanco. no Está en un color que no voy a poder distinguirlo fácilmente. Pero cuando ustedes descargan el informe de participación, es allí donde ustedes ven que... Pero el profesor ha participado de todas las actividades muy bien en ese sentido entonces recuerden ese proceso lo primero que tengo que hacer como DAIF como BIF es ingresar ya a la aula virtual y poder identificar si ya me asignaron o no los grupos si yo ya tengo mis grupos asignados esto lo puedo hacer desplazándome directamente a participantes muy bien Voy a elegir ahora el código modular que es de mi institución educativa. Tal vez este es el código modular de mi institución educativa. Bueno, en este caso vamos a elegir... permítame Ok. En este código modular, por ejemplo, ya está apareciendo la profesora ross Ella es, en este caso, Daif. Muy bien. Ya está como profesora sin permisos de edición. Y el grupo que le pertenece está aquí. Entonces, la profesora Rosa, una vez que verifique esta información y ya vea el grupo que tiene asignado, entonces la profesora Rosa ya puede invitar a que sus docentes se puedan matricular. ¿Qué tengo que hacer para que mis profesores se puedan matricular? Les envío el enlace del curso, que es específico por cada macro región, y la profesora Rosa tiene que compartir, en este caso, este código modular del curso que está aquí, resaltado en azul. Ese es el código de automatriculación que deberán usar sus docentes para poder estar aquí y aparecer como sus estudiantes. Ese es el procedimiento, entonces, que tenemos que hacer. Recuerden, este taller de capacitación que estamos desarrollando en el uso de la plataforma Moodle, también estamos acompañando aquellas preguntas y consultas que ustedes tienen para poder ayudarlos y para poder acompañarlos en este proceso que ustedes tienen de difundir el proceso de matrícula con vuestros docentes. Mañana nuevamente estamos haciendo la realización de este taller, igual, a partir de las 4 de la tarde, para que ustedes también ya vengan con nuevas preguntas. Profesor, yo intenté ingresar al curso, pero no veo todavía mis grupos. No, profesor, yo ya los puedo ver. Entonces, mañana seguramente ustedes van a venir con algunas noticias y algunas novedades. Estamos acompañándolos no solamente en esta semana, el día de mañana, en las 4 de la tarde, este sábado, que también los acompañamos, sino también la próxima semana. En el proceso que ustedes tengan de ejecución de matrícula, nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes transmisiones para poder seguir resolviendo cada una de vuestras preguntas. Muy bien, Briset, no sé si tenemos alguna consulta todavía a la cual podamos absolver ya para ir concluyendo o cerrando las acciones que tenemos programadas para la sesión de hoy. Claro que sí, Lincoln. Mira, han habido constantes consultas, la última, pero ya también se han ido resolviendo gracias a la participación de nuestra querida Berito y también al trabajo colaborativo entre los docentes. La última la última intervención ha sido de la, del profesor José Alfredo Mendoza Montero y nos pregunta si el plan de réplica lo debe de subir en Word. Lo ideal es que lo suba en PDF, también se excepta Word. Sin embargo, se pide que esté sellado o firmado, que tenga alguna validación del director o directora. Así que le pedimos que por favor presente su plan de réplica con su director o su, o su directora, que le firme, que le dé un cheque de buenos. si se lo envía por correo, adjunta el correo, colega, ¿sí? Y después nos preguntaban por las cuentas de perucas y las cuentas de Aprendo en Casa recordarles que es indispensable si el docente que quiere participar. Tenemos esta semanita, estos días. Si tiene un docente nuevo que es la primera vez que trabaja en una escuela pública y nunca se ha inscrito en Perú Educa, debe de registrarse en Peruca. Pero si es un docente que con la actualización del año pasado de Perú Duca, perdió su cuenta, no se acuerda su correo, por favor, comuníquese con la mesa de ayuda de Perú Educa. Recuerde, tiene que tener acceso a Perú Educa, a la plataforma de los cursos virtuales. Luego nos preguntaban por las cuentas de Aprendo en Casa, porque las vamos a necesitar para las réplicas, claro que sí. Recuerde que debes gestionarla de acuerdo al oficio 024-2021 que se encuentra en la carpeta de materiales. Pero no se preocupe, si quizás demora un poquito la cuenta de Aprenda en Casa, puede trabajar con sus cuentas arroba Gmail, no hay problema. Si tiene las cuentas de Aprenda en Casa, excelente. Si no, pues nada nos va a detener. Podemos trabajar con las cuentas arroba Gmail. ¿Sí? Máximo nos pregunta por el link de asistencia, pues... Ya saben, los colegas le van a responder seguramente con el link de asistencia porque todo está en nuestro querido campus virtual. Recuerde, si usted participó en su Asistencia el lunes 18, no es necesario que lo vuelva a hacer. Recuerde que esta capacitación está en tres horarios diferentes esta semana y la próxima también tenemos otros tres horarios porque necesitamos ir reforzando nuestra interacción en Moodle. Hemos tenido el día miércoles, el día lunes 18, el miércoles 20, el jueves 21 y el sábado. Tenemos estos cuatro o cuatro horarios esta semana, así que basta con que usted registre una sola vez su asistencia, ¿sí? Muy bien, creo que ahora sí no hay más no hay más eh, detalles. Si me permites, Lincoln, voy a compartir también por el chat tu campus virtual de réplica, ya han ido, ya hemos ido compartiendo algunos campos, Berito ya compartió Excelente. su campo virtual, lo vamos a compartir, así que todos los de la Macro 1 ya saben, también tienen acceso al campo virtual mediante el chat. Ingresen, claro, siempre que haya cumplido con los requisitos. Ya ven, si Lincoln, muchísimas gracias por esa tarde de aprendizaje, yo me despido dándoles un fuerte abrazo virtual. Y encontrándonos en nuestra siguiente sesión, en nuestra siguiente transmisión. Recuerden, los accesos van a ser progresivos, progresivos, siempre que se cumplan con los requisitos, que son los cuatro cuestionarios, el plan de réplica y el registro del código modular. ¿Sí? Muy bien. Un abrazo fraterno, Lincoln. Muchas gracias por esta tarde que nos has enseñado. ¡Wow! No sabes cuánto. Muchas gracias a ti Bricet, muchas gracias a todos aquellos que hayan participado.